Gracias, Marcelo. Bueno, volvemos un minutito, aunque sea, para mostrarte un poquito de lo que se está eh, viviendo por acá. Ya hablamos con Gustavo, representante del Ministerio de Educación y Cultura. Y mirá, estoy en, están en plena conversación. Buenos ¿Qué? días. Oh, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Tengo que hablarle despacito para que me entienda. Buen día, ¿cómo le va? Uh, buen día, me gusta... Uh, estar aquí, estoy aquí, a español es muy malo, pero yo, yo practico, necesito más práctico, pero es muy interesante y es muy importante para su país, porque estos estudiantes son el futuro de su país y normalmente yo pienso en el país de agricultura. Sí, claro. No sé la palabra, ¿cómo se dice la palabra de backbone? The, the, the spine. La espina. La espina. Agricultura es la espina de su economía, claro, todos saben. Pero en el futuro, ciencia, science, es el futuro. En estos estudiantes, todo es el edificio, es el futuro de su, su país es muy importante. Es, yo, tengo mucho, uh, yo espero mucho para usted. lo que hicimos nosotros. Gracias. Este es este para se, su esposo. Habla con ella. ¿Qué le regalaste? A ver, contame. Que le... Un bolso que hacemos nosotros porque la bolsa, eh, o sea, la gente usa bolsas plásticas que contaminan el medio ambiente. Y entonces, eh, por los peces también se han muerto por, por, por las bolsas de plásticos. Entonces nosotros decidimos hacer bolsos para que la gente lo, los use y no utilice bolsas plásticas. ¿Y ustedes de ah. dónde son? ¿De qué escuela son? Eh, de, de la escuela 46 de Mercedes Soriano, una escuela a aprender. De Soriano, ¿y les gustó Piriápolis la primera vez que venía? nos bueno, encantó. Sí, ya te veo la carita, ¿te gustó? Sí. Sí, bueno, gracias. No, no, Todo. Buena suerte. Es para, para oh, por para, sí. para mi esposo. Claro. Ese es para mí. Claro. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. gracias. Gracias, ok. Me encantó. Bueno, me dijeron que hablaba poquito español este, el embajador, pero... ¿Spanish? No. Ok. No. Excelente. Uh, no, no fue es, excelente. Es, Me es, dijeron, es, habla poquito, habla suave, no te va a entender. Es, es una idea importante uh, para los Estados Unidos también. Uh, yo tengo cuatro hijos uh, y cuatro más, uh, ¿cómo se dice? Nietos, nietos. Y yo quiero estudiar uh, science, científico, sí, ciencia. ciencias, uh, porque. Es el futuro, de, de, de, no, no solo de su país, de nuestro país, pero de todo el mundo. Hay mucho cambio. And yo, yo pienso que es, estas oportunidades como para competición, para inspiración, su mente de los, de los jóvenes, es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Y bienvenido a Uruguay. Ah, claro que sí. Gracias. Tiene que volver. ¿Volver? Claro, ¡Cambaco! Ah, no, no voy a salir. <laughs> y deje toda mi vida. Muchísimas gracias. Bueno, sí, sí. charlamos un poquito con el embajador de Estados Unidos, era lo que queríamos tener. Como te dije, muy simpático. Cada vez que él iba recorriendo un stand, los chiquilines chiquitos o grandes, se acercaban a sacarse fotos con él, a charlar un poquito, y ese español que me dijo que no tenía, que no entendía, que no podía, que no podía, bueno, ustedes vieron que era bastante fluido y se pudo charlar bastante con él, así sigue. Te cuento, Marcelo, que el protocolo era estricto, lo está rompiendo de principio a fin. Se tendría que haber ido hace un, ya un rato largo... Y bueno, él este, va caminando y va charlando con cada uno de los jóvenes que se arrima. Nosotros tenemos que ir cerrando el móvil de la mañana de hoy. Nos parecía que, que, bueno, que mostrar un poquito de lo que estaba sucediendo aquí en Periápolis era ideal. Estas chicas que venían de Soriano en coronaron, coronaron el móvil de hoy.